El compromiso está en nuestro ADN, evoluciona según el momento, el lugar y cómo estemos preparadas, ¿sí? Es algo que nos hace felices y decididas, define quiénes somos y por eso estamos más a tono, con los que siempre nos acompañan, porque este compromiso además nos hará más lindas. Hoy nos ponemos a tono con nuestros propios colores de lucha, hoy nos unimos para ser mayoría, hoy somos libres, libres de testeo animal. Porque tu tono refleja quién eres, súmate al color del compromiso. Ilícit, libre de testeo animal.